Bueno, compañeros egresados, aquí estoy visitando en este momento el apartamento de la señorita Julieta Bonilla y bueno, eh, pues me enteré que había estado en un estado de cuidado después de unas cirugías que le han hecho de corazón y ya está recuperada. En este momento, pues, eh, como los años anteriores, eh, no lo va a conseguir en entrevista, pero sí les voy a dejar a ustedes un mensaje. Eh, aquí, como ustedes pueden ver, aquí con, con un amigo, aquí de la familia de la señorita Julieta, y queremos dejarles a ustedes ese mensaje, de, eh, mostrarles en un paneo de cómo está en este momento. Y me ha, me ha recibido para saludarla nuevamente, como todos los años, y dejarle al menos un mensaje a través de, de este pequeño video que va a llegar a ustedes pues para que sepan que todavía está activa, está vigorosa, está fuerte ya no va a poder manejar el micrófono porque entendemos pues, que está todavía en convalecencia, después de ese, ese impasse que tuvo de salud pero ya ha salido bien entonces aspiramos que el Dios Todopoderoso la siga conservando muchos años más de vida para que pueda estar fuerte como ha sido siempre. Entonces, así que con este pequeño paneo, pues que le voy a dar aquí, eh, vamos a mostrar a la señorita Julieta ya muy cómoda en su silla. Ahí puedes ver a la señorita Julieta nos va a dar un saludito y decirles: ¿Cómo están señorita Julieta? Saludos. Saludos especial a todos los egresados, ¿sí? Ah, sí. Un saludo muy especial para todos. Dicen: Saludos, egresados. Bueno, Yolita Julieta, muchas gracias. Y esperamos de que siga muchos años más de conservada. Ah, no, bueno, con ustedes, claro, me voy a conservar más. Cuida, el que nos visite ahorita, el sábado 19, esté con nosotros, ojalá, que va a ir con Roberto, ¿sí? ¿No? Ver, Roberto. Sí, claro. Roberto, quien es el que nos acompaña aquí en la familia y está acompañado en toda la Yolita Julieta, va a tratar de sacarla de este lugar para ir este viernes. Pero, un saludo, Roberto. Eh... Sí, abrazos, saludos para todos los egresados, compañeros, aquí, de este gran periodista Carlos. Felicitaciones por esa ese tesón, esa labor, esa persistencia y perseverancia. Me encanta saludarlos, muchas bendiciones para todos. Bueno, hasta pronto, compañero. Ya dieron cuenta cómo está la señorita Julieta ahí, cuidándose. Que saludos de todo Y bueno, aspiramos a que le envíen allá los mensajes que ustedes, como siempre, han dejado de gratitud de solidaridad y ese gesto que han hecho siempre de saber por ella. Entonces, muchas gracias. Bueno, y el tabulieta, dígale hasta pronto, hasta, hasta el otro año. Sí,